y el 8 de mayo del 2022 se llevó a cabo este importante evento la fiesta nacional del surubí 2022 una fiesta muy ansiada luego de dos años que no se hizo por motivos de la pandemia por fin volvimos a disfrutar de este impresionante evento que arranca con una fiesta de fuegos artificiales bueno se convocan a muchísimos artistas y por supuesto la gran largada con, con más de mil embarcaciones, un espectáculo único. Muy bien organizado como siempre por la Municipalidad de Goya y en especial queremos agradecer a Alejandro Medina quien nos eh, facilitó estas imágenes y felicitarlos por la organización de este importante evento. Por suerte el pique acompañó durante el torneo, hubo 330 capturas, eh, recordamos que esto es exclusivamente con devolución. El torneo fue ganado con un surubí de 1,21 metro 21 centímetros por correspondiente al equipo 682 de la barra de surubí borrego de Goya, Corrientes. Las felicitaciones a los ganadores, por supuesto también a los organizadores y en general a todos los correntinos que eh, llegan a todo el mundo a través de esto que también se denomina el mundial de pesca.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 Comunicate al 3482-5140-65 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook cabañas-la-amistad. Cabañas, El Picapalo Entre Ríos, Argentina Tenemos las media lunas, así que ahora vamos a retirar la mejor carnada acá en zona norte. La tenemos acá en Tigre, la bajada de Tigre, en la calle Luis García 966. Carnadas Alfredo. Van a ver qué mojarras. Bueno, bajamos acá en Luis García, que es la calle principal, para la bajada de Tigre. Y bueno, ahí cerquita ni bien bajamos, ahí tenemos el local que ya lo vamos a ver, con carnadas, las mejores carnadas acá de zona norte y artículos de pesca. Uh. Buen día Rubén. Uh. ¿Todo bien? Bueno, vamos a buscar la mejor carnada acá en zona norte. Así podemos darle al PG. Mira, mira qué mojarra. Wow. Impresionante. Mira. Esa es la mojarra ideal para el río de bueno. Bueno, vamos a ir con esa. Bueno, ahí en el pie vamos a dejar obviamente los datos para que se puedan comunicar con vos. Así que nos estamos viendo. Perfecto, muy bien. Igual queda al pie de página. Nos estamos viendo. Bueno. Doblete. Bien ahí. Bien, firme pez el río de la pista. ahí venimos con otro río de la plata zona norte arranque de temporada 2022 excelente estamos a 3 de mayo un pique muy continuo la verdad que un arranque de temporada hermoso mira que qué tamaño de pescado qué lindo muy bueno pejerrey clásico del río de la plata Zona Norte. Contento el pescador. Uf, ¿Qué te parece? Hola Gaby, bueno vamos a mostrar una novedad como hacemos siempre porque bueno el público lo solicita, eh, en este caso vamos a mostrar un modelo nuevo que sacó Shark, que es como una remake del, de aquel que teníamos que era a trombón, ¿sí? la gente le dice pajero, pero bueno que en realidad es el sistema trombón, bueno ahora se hicieron un sistema a repetición pero palanquero, realmente está muy bueno, funciona muy muy bien, esto funciona con CO2, con, se carga con las garrafas de Drago que las acá en la punta, cargamos este almacén que tenemos acá una vez que está cargado, sacamos la garrafa de Drago y acá tenemos el cargador tubular donde le colocamos los balines de plomo calibre 5.5 medio ,5, esféricos una vez que cargamos los balines que le entran 30 soltamos el resorte para que los vaya empujando y lo que hacemos es a través de la palanca track track y cargamos el rifle y queda listo para disparar, ¿sí? Cada tiro disparamos, y hacemos ese movimiento solamente y ya queda listo para disparar. Un sistema de repetición muy rápido, que funciona muy bien, muy suave. La verdad que está buenísimo. Eh, una, un, un modelo nuevo realmente que está muy, muy bueno. Así que, bueno, como decimos siempre por este modelo, cualquier otro modelo de toda la línea yarco, todas las líneas de, de rifles que tenemos en nuestro local, no duden en consultarnos. en consultarnos, estamos para ayudarlos. Así que nos estamos viendo en la próxima.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 Bien. Muy buen pescado. Excelente. A vivo? <ríe> Muy bien. Río de la Plata, zona norte, arranque temporada. Impresionante. Al Muy bien, papá. Ahí está picando la otra, mira, mira. ¿La ves? Falta una olla. Impresionante. Ahí vamos a sacar esa. y le pico estos son los patungos del río de la plata zona norte tremendo tremendo aparte de la fuerza no Venía, no te quedes con las ganas de venir a pescar un, un pejerrey de esto, la verdad que son una maravilla una cosa de loco excelente Mar del Plata, sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocampesca.com.ar En Rincón de Tigre, el arco iris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 Amigos del Pescador TV, nuevamente estamos llegando a Laguna La Picasa, segundo relevamiento que hicimos, que vamos a hacer esta semana, este, porque bueno, teníamos compromisos acá con dos chicos, dos guías que, este, que venimos a hacerles una nota, este, así que en este segundo relevamiento, bueno, vamos a ver cómo nos va, y vamos a salir con el guía Santiago Gerlein, ¿eh? un guía que estaba trabajando en en Villa Cañás, bueno, y ahora está trabajando acá en La Picasa, así que eh, le vamos a hacer una notita para presentarlo también acá en, en Laguna La Picasa, eh, vamos a tratar de hacer una pesca lo mejor posible para mostrar en imágenes cómo sigue la pesca en esta fascinante laguna del sur santafesino. realmente eh, una de las lagunas vedette de la temporada. Eh, acá estamos ingresando al pesquero, vamos a hacer algunas imágenes y acá ya vamos a presentar a quien nos va a acompañar hoy, Aníbal Lamato. buen día Aníbal, Hola, ¿cómo andamos? Eduardo, buen día, buen día a todos. Bueno, así que ya vamos a empezar a, a mostrar las comodidades que tiene este pesquero, vamos a mostrar las embarcaciones de Santiago y vamos a salir a pescar y esperemos tener una jornada fascinante como nos tiene acostumbrado este gigante espejo Santa Fresina. amigos pescadores bueno como anticipamos estamos en la laguna la Picasa, junto al guía santiago gerling bueno muy conocido santi porque realmente hemos hecho muchas notas con él en villa cañadas ha estado en la laguna la zoraida pero ahora, bueno ahora se vino a trabajar acá en laguna la picaza así que bueno vinimos a hacer una notita de relevamiento eh, bueno, una para presentarlo como guía de la picasa y otra bueno, para ver cómo sigue la pesca acá en este gigante espejo santafesino que realmente está rindiendo fantástico, fantástico, una de las mejores lagunas de la temporada 2022 Así que bueno, Sandy como siempre, bienvenido al programa, gracias por la invitación este, y bueno, contanos a ver qué, cómo vamos a arrancar la bañadita acá eh, ¿Cómo andas Eduardo? Eh, muchas gracias por acompañarme siempre a todos los lugares donde me voy moviendo eh, Mira, vamos a arrancar anclado a la mañana un ratito hasta que suba el sol y después nos vamos a poner a garetear. La laguna está rindiendo muy bien, muy bien. Muy bien. Hay pescado de todas las medidas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a hacer el intento. Dale, perfecto. Ahora ya vamos a empezar a armar los equipitos y vamos a ir mostrando con qué líneas, con qué caña vamos, vamos a estar utilizando, qué bajada también, porque cambia de una laguna a la otra totalmente la sí, profundidad sí, sí. de pique. ¿eh? Este, así que dale, ya vamos a empezar a, a preparar los equipos, vamos a ir mostrando sí, la imágenes. Gracias por gracias. participar de la nota. Muy bien, gracias a ustedes. Listo. Bueno Santi, estamos acá ya iniciando la jornada, sacamos el primer peje. Queríamos mostrar un poquito los equipos que se están usando acá en la, en la picasa para que la gente que venga tenga idea más o menos qué equipos traer. Sí, una caña de 4 metros, no importa la marca, o sea, una cañita de 4 metros, un reel muy importante cargado con multifilamento para, para esta pesca de embarcado es esencial. Y una línea de flote de 3 bollitas con una bajada aproximadamente a 40-45 centímetros. Está, está picando un poquito abajo el pescado, ahí está. Vamos una bajada si estamos mostrando. Bueno, perfecto. Y carnada viva, carnada viva. mojarra viva, digamos, de carnada. Mojarra bueno, viva de carnada. Bueno. ¿Sabés lo que podemos hacer, Santi? Mostrarnos un encarne de mojarra, cómo lo están encarnando, Así si la gente ve. Yo, por lo general, hago el encarne de, de cola hacia cabeza, giro una vez... Y ahí la pasas otra, otra vez. Y le dejo la muerte de Lanzurita la afuera. Dale. de 10 Bueno, okay. vamos, líneas al agua. Bueno, acá venimos con el primero de Aníbal. Bueno. Cerquita del bote se dio el pique, por eso no alcanzamos ni, ni a filmarlo. Buen día, Aníbal. Ya te saludamos sí. en la camioneta. Ya estamos arriba de la embarcación arrancando la pesca. Ya estamos arriba. Bueno. Un chiquitín.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 Excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Consulta también por excursiones de pesca a Laguna La Zoraida y excursiones al río. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Excursiones de pesca embarcado.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 Thank you. Bueno, seguimos anti-bárbaro. Otro acá de Aníbal, felicitaciones, muy linda la pesca, viene muchachos. Pesca muy parejo todo el pescado, Santiago. Muy sí. parejo, muy parejo. Ahora estamos gareteando, Santi, ¿verdad? Sí. Habíamos arrancado ancladito y ahora... Habíamos arrancado anclado a la mañana eh, para preparar los equipos. Ahí estuvimos una horita anclado, más o menos, esperando. Y ya después, cuando calentó un poquito el sol, nos largamos un garete que lo que más rinde en esta laguna es pescar gareteando. Ahí está. así sí, Perfecto. Bueno. espectacular bueno acá vamos a tomar una de aníbal que también vino con la captura no alcanzamos a tomar porque no nos da basta la cámara para filmar realmente mucha cantidad de pique mucha mucha cantidad de pique muy lindos pescados che. también una linda captura de gustavo oh, hermoso pejerrey hermoso hermoso pejerrey che mira qué bichazo bichazo fantástico fantástico tamaño, muy lindo, muy parejo el pescado ¡Bárbaro! Miren que venimos a pescar ¿no? espectacular y veníamos con un doblete, veníamos con un doblete se nos uno ahí en el, en el camino Es pique y pique y pique y pica. Pica y pica, Eduardo. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Totalmente, o sea, para el aficionado que quiere empezar a practicar con el peje, a conocer cómo es la pesca pejerrey, la laguna ideal. Esta la laguna ideal, esto está para disfrutar y de momento está Perfecto. Miren la caña, miren la caña como trabaja. Miren, miren. Mucho pescado de este parejo, 400, 500 gramos. Este pescado es un pique casi permanente que tengo de este pescadito. Así que realmente para recomendar esta lagunita, miren lo que es. Fantástico. Bueno, es un pescado de Gustavo que picó bien cerquita, no lo alcanzamos ni a prender la cámara. Pero acá lo estamos mostrando. Bárbaro. Qué rey, che. Hermoso, hermoso pescado. Bárbaro. Bueno, Santi, seguimos con la buena pesca. Realmente espectacular el día. Muy lindo día, muy linda laguna, está picando muy muy bien, muy parejo todo. Con Santi Un doblete Espectacular Mirá Levantalo ahí que pescado Un hermoso doblete Bueno, che Esto Habla a las claras De la población de Pejarreyes Que tiene esta laguna ¿eh? Muy bien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 Tormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 41 15 57 21 80 o visita el Facebook Pesquero El Faro-Del Medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis Pesquero El Faro. Si da mejor la luz mira que buen pescado Se ve, una maravilla Ahora que lo vamos a mostrar Bien de, de costadito Para que lo vean Corto, un pescado ancho Muy peleador, muy peleador Bueno Santi, espectacular, felicitaciones che, todo pescado parejo ¡Qué pescado, que pescado, Mira, Aníbal, mira, mira. espectacular, espectacular Jefe, que rey tiene esta laguna, todo parejo che, miren qué pescado Una barbilla bueno, felicitaciones Aníbal pescado todo muy parejo santiago el pescado todo todo pescado entre 300 y 500 gramos sacado ¿no? cierto ¿Sí, ¿no? pescado sí, verdad. verdaderamente un pescadito hermoso bárbaro Estamos en un momento de unas captura de unos bichos espectaculares, espectaculares. Miren, pueden apreciar lo que son esos pejerreces, son todo pescado de 450 a 500 y 600 gramos. Muy, muy, muy buen pescado. Así que Gustavo, felicitaciones y seguimos con más. Bueno amigos pescadores, hemos finalizado la jornada de pesca acá, Laguna La Picaza, junto al guía Santiago Gerlein bueno, habrán podido apreciar ustedes las imágenes este, el pique que hemos tenido durante toda la jornada hemos filmado muchos piques, otros no los hemos podido filmar porque realmente a veces tenemos pique en todas las cañas juntas y se dificulta muchísimo así que bueno, está totalmente para recomendar Laguna La Picaza, acá en el sur de Santa Fe este gigante espejo, un mar de agua sinceramente muy bien poblado de flechas de plata, la vedette de la temporada 2022 sin duda va a ser esta laguna por el tamaño, por la calidad, por la cantidad de piques que hay. Así que bueno Santiago, eh, te agradecemos nuevamente por la invitación, te agradecemos también por permitir este, a toda la gente de acá del programa del Pescador TV eh, que vean a través de las imágenes las bondades que tiene este espejo y bueno, y que vean tus servicios, tus lanches, bueno, cuándanos un poco los servicios que, que tenés, cuántas embarcaciones disponés. Eh, disponemos de tres trackers 620, con motores de 40 a 50 HP, hacia, eh, y 90 HP. Eh, disponemos de tracker con guía, tracker sin guía, también hay hospedaje en la laguna, así que bueno todo Para los que necesitan pescador, está preparado y también tienen eh, que no se quiera alojar en la laguna. El, la localidad de San Gregorio cuenta también con alojamiento para los pescadores. sí sí hay no. cabañas, hay departamentos preparados para eso. Así que, bueno, amigos, la invitación está hecha acá, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, uno de los mejores espejos de esta temporada. Así que los esperan a todos los amantes de los flechas de plata que se den una vueltita para, para conquistar las excelentes capturas como nos ha tocado a nosotros. Así que, bueno, ya. Hemos finalizado la nota, finalizado la jornada. Agradecemos, como siempre, a la gente de Payo Argentina por facilitarnos toda la indumentaria para hacer nuestras notas. Bueno, en este caso con Santi estamos luciendo dos remeras de la línea nueva de Payo, este, que realmente son espectaculares. Este, Respirables, muy coloridas, muy lindas para, para pasar una jornada de pesca. Así que esperemos que hayan disfrutado del programa. Gracias, Santiago. Gracias a Gustavo también por participar de la nota. Gracias a Aníbal, que está ahora de camarógrafo. Y bueno, será hasta la próxima.